Echecoac. Que no falten en la mesa estas navidades. Echecoac. Que sean los productos que ponemos en el plato. De aquí, de calidad. Ahora, más que nunca, compremos productos de nuestros vasarritarras. Compra local. Compra Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa.